Francesco02. Hola, buenas. Pregunta, en mi partida quiero que los jugadores tengan de compañero un NPC, que tengo pensado. Y realmente necesito que esté ahí por cosas de la historia. ¿Cómo puedo meterlo y que les logre caer bien o al menos que se vea natural? Bien. Vos sabés que es por parte de la historia. O sea que, ¿tendría que haber alguna especie de vínculo? Ellos o tendrían que tener alguna razón para encontrarse con alguien, por lo menos en el futuro, o esa persona tiene que tener una razón para acercarse a ellos. Tiene, tiene que haber un punto en común en, que, en el que los jugadores digan Bueno, vamos a ir con este NPC O el NPC diga, necesito ir con ustedes, quiero ayudarlos eh, eh, la, la mejor manera es creándole razones a, a, los, a los dos grupos ¿vale? y al NPC Creándole buenas razones no, no, no hace falta, digamos Ah, ustedes Ustedes Se ve que les falta un mago Yo soy mago No, creándole una buena razón Tal vez el, el NPC tiene que, Parte de su historia es que tiene que viajar de una ciudad a otra y ellos están por ir para allá y él no quiere viajar sin, nomás porque es peligroso y no ofrece pagarles para tipo buenas faldas, entonces está ya ahí con, esa, con ese primer contacto y esa primera idea de, de, de unión, empiezan a charlar, van a empezar a preguntarle y va, se va a generar el vínculo ¿sabes? de manera natural Pero lo importante es eso, es darle una razón a, a, los, a las dos partes antes. Hola, bueno, qué bueno que estés de vuelta a una pregunta ¿Qué tanto cubran las curaciones de Deide? ¿Solo golpes o también huesos rotos y miembros perdidos? Bien esta es, esta es la, las preguntas problemáticas del sistema de Deide Porque Deide no tiene, tiene un sistema de salud tan específico de Deide tenés puntos de vida, es como tener una barrita de vida arriba Que se te sube y te vas como si fuera el LOL Entonces, a la parte específica es algo ya que el DM tendría que decir Por otro lado hay hechizos que sí recuperan cosas específicas como miembros o otros. Así que habría que ver, digamos, cuál es el, el efecto real del hechizo de curación. Va a quedar más, más que nada a discreción del DM yo no le permitiría, digamos, a la palabra de curación que cura como bonus action. ¿no? 4, un de 8, que te recupere un eh, brazo roto. Pero tal vez sí ayuda a que la, la herida se sane más rápido naturalmente. Pero un hechizo, por ejemplo, de sanar, solo sanar, o curar heridas eh, a nivel alto, tal vez eso sí está bien que cure un porque está, está recuperando que 50-60 puntos de golpe de, bueno, curar el brazo, no pasa nada. Entonces, para mí va a depender de, de, de lo poderoso del hechizo de curación y la respuesta del LEM. Nacim Santos consejos para iniciar campañas o personajes que no sean nivel 1. Esto... Hay campañas que empiezan nivel 3, 5, 7, 10. Pero lo, lo importante de empezar una campaña así es que seguramente los personajes ya tienen un poco de historia establecida. No son nivel 5. Son personas por lo menos conocidas en donde están. Son, son alguien de verdad. Son... Mago nivel 5. Es una persona que huele y tira bolas de fuego. Entonces... El, el background que vos le deberías pedir a tus jugadores debería ser un poco más más, más elaborado y que, que incluso cuente alguna de las formas en las que consiguió experiencia o, o... nivel Así es más o menos lo mismo para todos Si vos vas a empezar nivel 15 nivel 15 es una persona que tiene reconocimiento ya más tal vez eh, a nivel país tal vez continente es una persona realmente poderosa entonces el background de esta persona debería ser mucho más elaborado Una vez que tenés eso, eh, debido a que son personas conocidas Los demás jugadores van a tener conocimiento sobre estas otras personas que los van a compartir. Entonces van a, ya van a tener una base inicial para poder entablar comunicación Ah vos sos el, el carnicero de Blaviken, sería el, el Witcher, ¿no? Ah, sí, sí, estabas ahí No, no, yo estaba en otra parte del mundo haciendo esto Ah, sos vos que hizo esto y ahí, ahí se puede generar ya un primer diálogo Después, los enemigos tienen que ser acordes a eso Y la y bueno, hay que ver, digamos, cómo querés hacer las misiones Porque si vos querés contratar un grupo de personajes nivel 7 Para para un rey, por ejemplo Probablemente la misión sea algo complicado Sea algo realmente peligroso Que los jugadores van a tener que encontrar la manera de resolver. Y son nivel 7, tienen muchos recursos. Pero para mí recae en el background, como dije al principio. Eh, que sea más elaborado. <risa> Carlos, una duda. Estoy creando una partida de verron y también estoy creando una ciudad. Pero no sé qué tanta deba tener esa ciudad. Hasta el momento tiene granjas, puerto, mercado, coliseo, biblioteca. Pero no sé si meter un hospital, templo y lugares bajos. Eh... <risa> La verdad, que parece bastante avanzada esa ciudad. Tiene sí, una biblioteca de Alejandría. <risa> un edificio así probablemente eh, precede al hospital y al templo. El templo es seguro, digamos. Así que, o tal vez los dos edificios se pueden combinar en una sola cosa y, y funcionar de lo Y lugares bajos es, es lo primero que sucede cuando tenés un lugar alto. Hay otro lugar más bajo. Así que yo lo agregaría. Bueno, una ciudad bastante grande e importante Prequirion Pregunta ¿Quién es responsable si el DM hace un juego basado en lo que buscaban los jugadores? Que son novatos Y luego terminan diciendo es que no les atrae tanto ¿Será que no saben bien qué es lo que quieren? porque no están acostumbrados? Me pasó una campaña luego de la sesión 1 y estoy dudando O sea... La... El DM preparó un juego y la idea es que los jugadores tengan que buscar algo y a ellos no, se termino, no les se termina interesante. Más allá de, de las responsabilidades, esto es dinámica de grupo. Hay, hay personas que están más predispuestas a sentarse a jugar y pasarla bien y hacer cositas juntos. Y hay otras que por ahí se, se, se tira más para atrás y le dan la, posi la responsabilidad de, entre, de que sean, estén entretenidos a otra persona. Es, no sé, digamos, de, a quién le corresponde, digamos la culpa, la responsabilidad, lo cierto es que es, es, es una de las de las cosas que suceden jugando rol, a veces no te llama tanto la atención, eso no está mal para nada, a veces como que no te enganchas, a veces sí, lo que diría yo es que sigan intentando, que siga intentando el DM, buscando otras maneras de entretenerse y entretener a los demás y a los jugadores de estar más predispuesto a pasarla bien, no es nada más que eso, si pasó la primera sesión, tal vez la segunda no pase. Lo cierto es que es algo que los DMs, algo que los DMs nos enfrentamos todas las veces que empezamos la aventura. Nunca sabés si lo que vos tenés preparado a los jugadores les va a interesar o les va a entretener. Así que tendrías que tendrías que seguir intentando. No, no pierdas miedo. Ahí, sí. Alguna va a pasar. Tammy 73 ¿qué opinas de Tasha? La verdad es que Tasha me parece un manual increíble. Está buenísimo. Es todo material, es todo lo que hay ahí, como yo esperaba, son herramientas, como sanatar. Todo lo que vi, me pareció buenísimo. Hay, hay cosas que tal vez no sepa aplicarlas, o no se me ocurren formas de hacerlo, pero todo lo que hay ahí está buenísimo. Yo creo que me encantó. Hay muchas muchas cosas. Hay una particular de guerreros que fue que, ahora cuando subís nivel, podés intercambiar las maniobras, O lo hacen los demás con sus hechizos. Eso es, eso es genial, eso es simplemente genial Es como, claro, ¿por qué, ¿Por qué si todos los demás tienen estas cositas de ellos? No, está buenísimo y... Me gustó que esté el artillero con el, el... la dura. La gran detalla me pareció un manual buenísimo ¿Eh? Y lo peor Ah Te parece la parte peor No sé qué sería lo peor. Pero lo voy, a tener, lo voy a tener que buscar mejor. Voy a tener que buscarle una parte malata. Algo que no me gustan de los manuales en general es cuando hacen las versiones esas con dibujos alternativos. A mí me gustan los básicos, eso que tiene el lomo rojo y negro. Esos. No me gustan los otros. Pero eso no es algo malo, es algo que sí. Es porque yo soy el Esa pregunta es mucho. Nassim Santos. ¿Tienes pensado una duración para las niveles de Nurem? ¿O en un momento donde sea el final de la campaña? Sí. Sí, como como planeo yo las los mundos y las, las campañas... Eh, el mundo va a crecer hasta un punto. Yo sé que va a llegar un momento donde los jugadores siguieron el final. Falta. Falta, falta, falta un tiempo. Pero... Después de eso, generalmente lo que pasa es que... ah digamos, se expandió tanto el mundo y, y creció eh, para todos lados que... Probablemente me den ganas de seguir y creemos otra campaña A ver qué pasa <risas> Tranquilo. ¿Cómo abadís al caer en sin querer crear contenido ofensivo? Ya que he tenido mis momentos con algunos personajes de Homebrew Y a veces puedo... A veces creo puede ser exagerado Literalmente fui llamado racista y antisemita una vez por crear un NPC Goblin Monje viejo con un traje de emperador chino Eh, no sé exactamente digamos, Las razones por las cuales te llamaron esto Tampoco digamos, está presente, pero para, para evitar cualquier tipo de confusión Antes de, de, de la parte de creación de contenido Viene la sesión 0 En la sesión 0, vos estableces Cuáles van a ser los límites de, de muchas cosas De todas ellas eh, La narrativa O hasta qué punto va a llegar la violencia Hasta qué punto va a llegar la, la exageración de algo y, y todo lo demás yo se los súper recomiendo tengan una sesión cero una sesión cero no se juega, se, se, se sientan a charlar y organizar la mesa qué pretende cada uno, qué espera cada uno y demás una vez que haces eso, es no se complica para nada crear contenido no ofensivo de hecho, eh, cuando vos conoces bien al grupo, tenés bien establecido estas cosas es muy fácil jugar. Son amigos tuyos que todos, que todos saben, digamos, cuál es el límite el, el de los demás. Es muy... Es muy fácil... Es muy fácil hacer contenido ofensivo sin razón. Es más difícil que darle un lugar en la aventura y que haya una razón para eso, y una forma de, de, de, de atacarlo dentro de la historia, o hablar al respecto o que genere un mensaje si esa es tu intención esto es algo que el grupo debería saber en, desde la sesión ahora si vos solo lo estás haciendo digamos para porque sí también tiene que, también tiene que pasar en la sesión cero tal vez si es alguna bueno vamos a hacer algo más no sé yo, relajado sin tantos tantas convenciones sociales establecidas bueno pero a esta altura con, con mi grupo de jugadores, que bueno, nos pueden ver jugar, martes. Yo creo que todos están están al tanto, digamos, de, de, de qué es lo que yo pretendo hacer, de la historia. De hecho tuve personajes extremadamente ofensivos, NPCs sumamente salvajes, no, no de furia, sino de, de alejados de la sociedad. Que, con los que ellos hablaron, lidiaron, combatieron y... discutieron así. Se puede, pero tengo una sesión cero. Carlos Gutiérrez. El vampiro de la mascarada. Cuando un vampiro está frente a una persona herida, una cortada, etc. ¿Le sale la bestia? ¿Qué le pasa ¿Qué pasa si un vampiro se corta el dedo y se lo chupa? ¿Le cuenta como alimento? Hay que ver, digamos, cuál versión de vampiro estás jugando. Yo te recomendaría quinta porque... en eh, quinta es de... O sea, en Quinta cambiaron el sistema de, de puntos de sangre por, por hambre, que me parece una... Entonces, seguramente lo que te pase es que tengas que hacer alguna tirada de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una tirada, un chequeo de sangre, de, de, de hambre. Y... Y si la pasas creo que no hay problema, pero es, existe la posibilidad, digamos, de que... De, depende cómo estés vos, tenés mucha hambre, una persona herida... Hay... Hay nadie más en el lugar, suena como un buen momento para alimentarse. O incluso está la persona herida, está llena de gente, no te contenés, salen mal los dados. Y bueno, vos te alimentaste y el resto de las personas salió corriendo porque un salvaje se le tocó al cuello otra persona ensangrentando todo. Pero probablemente, digamos, eh, va a depender mucho de la situación y del hambre que tenga. De los eh. La bestia sale si salen malos dados Esa es más o menos la explicación okay. Antes, ¿Es más divertido jugar con algo que te es más fácil o que te sea un reto? La verdad es que va a depender mucho de, de cómo te encuentres en el momento a, a mí me pasó durante un tiempo largo en el que me creía mejor DM de, de lo que soy y solo me ponía retos narrativos, como Ah, nunca antes hice esto de esta manera súper complicada Voy a hacerlo Y fallé un montón Fallé un montón de veces Pero aprendí que Está buenísimo Ponerte retos a vos mismo De, este, de, de, de algo que a vos te gusta Y tratar de resolver Después de todo esta, de esta, de este, este Tiempo en el que yo trataba de hacer cosas Súper compleja y elaboradas que, que nunca llegaban a ningún lado Me encontré con que quería jugar algo súper básico Bien, bien sencillo Y la, la campaña fue El pueblo donde estaban los jugadores tenía era, Eran los guardianes De un objeto mágico poderoso Y un día se lo roban Y ellos tenían que ir a buscarlo Y esa fue la campaña anterior que jugamos con Diana, Bachi, Max, Austin era súper básica. Ellos tienen que investigar dónde estaba el objeto recuperarlo. Obviamente, creció mucho después, pero me divertí tanto jugando algo así súper sencillo. super sencillo De hecho, es algo que les presenté a los chicos. Me gustaría jugar algo bien fácil. Fantasía clásica, si quieren. Pelearon contra un nigromante al principio, unos esqueletos, nada muy complejo. Todo, todo esperable, pero la pasamos re bien. Y conforme fue avanzando la aventura, dije, bueno, ahora quiero algo más interesante para mí. Y yo mismo me ponía estos retos narrativos, estas complicaciones, estas, estas cosas elaboradas. Y de hecho, ahí aprendí que... aprendí a, a crearme los, los, estos retos y... Que los jugadores se sumen a este reto. <ríe> El problema que yo tenía antes con estos retos narrativos en, en mi época de locura era que era solo para mí, era solo yo quería participar de ese reto. Nunca lo compartía con los jugadores o, o rara vez lograba que ellos se enganchen. Ahora creo que cuando tengo una complicación narrativa para, para usar, digamos, todo mi grupo está involucrado en esto. Si va a ser complicado para mí y complicado para todos. <ríe> Pero... Eh... Es depende realmente de cómo tengas ganas de jugar Y algo es fácil, hacerlo, por ejemplo La misión de Shrek era rescatar a una princesa La película es excelente Es solo ir a rescatar a una princesa y llevarla de vuelta al castillo Nada más La película es buenísima Vaquero Una pregunta ¿Cómo puedo diferenciar estoy haciendo metajuego? Porque a veces me dicen que hago, pero no siempre sé en qué Buena pregunta. La pregunta que yo te haría es. Eh, vos, si vos hablas desde el personaje. Información que todo el mundo sabe que tu personaje tiene no debería existir. Ahora si sí, vos estás hablando fuera de turno, expresando información eh, que tu personaje no debería tener. Y eso es metajuego. Eh, ¿Cómo hay que ser diferenciado? Hay que estar atento, digamos. Hay que. Hay que Estar atento a, a qué sabe tu personaje y qué sabes vos. Esa es la real diferencia de, de si estoy haciendo metajuego. Ahora, la pregunta es, ¿esto ¿es todo metajuego malo? No, eso, eso es una mentira para mí. A veces, a veces es demasiado, a veces los jugadores se la pasan hablando fuera de juego todo el tiempo y planificando cada movimiento y, y, y no toman en ningún momento ninguna acción. O solo toman una acción que debería ser la más eficiente. Pero hay momentos donde el metajuego ayuda. Hay momentos donde el metajuego ayuda. Además, también recordemos que es una reunión entre amigos. Y hay que relajar un poco y comentar sobre lo que está pasando. Pero la verdad es que hay que estar atentos sobre la, sobre la información que tiene tu personaje y la que no. Y vos podés hacer esa diferencia y, y jugar, Ya está. <risa> Ahí están. Tres ingredientes que podría tener un NPC o personaje memorable. Bien. <risa> eh, para mí tiene que tener actitud. Tiene que ser una persona que, que sepa de ella misma. Que, que no solo reacciona a lo que está pasando, sino que tenga una forma específica. Que, que sea alguien se, o seguro o, o sin confianza, pero que sea siempre igual. Como que su actitud cuando se presente hacia las cosas... La, la, los retos de, de la vida cotidiana de un combate o de hablar con la gente que se mantenga esa actitud eh, tenga fallos porque porque si hay algo que la gente si hay algo que te olvidas es desde el personaje perfecto de hecho te parece aburrido ni bien ni aparece pero una persona que vos sabes que está complicada que tiene una complicación que, que que lo que sea ya sea algo más personal más sentimental o incluso más físico, vos ves a esa persona eh, cargando hacia adelante a, hacia cualquier desafío con todo el peso de sus complicaciones y eso hace que todo sea más épico de todo y para mí que, que sea inventivo una de las cosas que me gusta a mí es cuando los jugadores quieren hacer cosas que no existen en el manual, se le ocurre una idea que yo tengo que inventar cómo se resuelve porque es una regla nueva que nunca antes... vamos, entonces... Eh... y para eso están las reglas de ellos para, para ayudarte a vos a resolver estos problemas pero la idea es que, que, que busquen la manera de, de actuar de una manera divertida, nueva y que, y que genere una historia porque esas son las, las, las cosas que realmente suceden vos te vas a acordar de los personajes que hicieron cosas locas que, que hicieron cosas súper extrañas que no sabían qué podía pasar le preguntaron al DM cómo se hace y el DM me dice, eh, eh, eh. a ver, de esos personajes te vas a acordar. ¿verdad? Crash Woman X. Tengo muchas ganas de jugar a Vampiro en la mascarada, pero la verdad que nunca toqué ni un libro. Es muy diferente a D&D porque, por ejemplo, Call of Duty me parece súper diferente. O bueno, por ahí, solo que soy una simple playa y nunca salió de player. Vampiros es sumamente diferente a D&D en cuanto a sistema de juego y... El, lo que, digamos, pretende el juego. La idea es Fantasía Medieval. De high Magic, sería. Vamos a tirar magia con una espada mágica y matar a dragones mágicos mientras recorremos a esta tierra mágica. Vampiros es en el mundo real. Hay la, la, la, hay, hay muchas complicaciones. El, el libro se te presenta para que vos juegues una historia trágica porque los vampiros la pasan mal. Su existencia es un bajón, pero ellos quieren seguir viviendo. Luchan contra, contra convertirse en una bestia Salvaje que no piensa Y tratar de, de, de, de sobrepasar el mundo este De conspiraciones que tienen los vampiros Y de política que muevan Es muy diferente, pero está buenísimo Vampiro Así que si tenés la oportunidad de, de por lo menos ojear el libro Te vas a dar una idea de qué se trata el juego Además el manual De vampiros está buenísimo Las imágenes son geniales, y no solo son imágenes Hay fotos, hay mucha edición De imágenes, ahí la, se los súper recomiendo Vampiros es un juego excelente Algo... Algo que, que encontré que pasaba eh, mucha gente era que, que todos vienen de jugar D&D y se encuentran con otros juegos La pregunta que, que nos hacen es ¿Cómo puedo jugar esto en D&D? Y lo que yo les quiero responder la verdad es que jueguen ese juego Entender el manual y aprenderlo con el grupo Es... Es medio molesto al principio Pero la verdad es que una vez que aprendes un sistema Esto es como, hablar, como aprender un idioma Una vez que aprendes un sistema Todos los demás van a ser sumamente más fáciles Y los manuales, el manual de vampiros Está además Bien bien escrito para que la gente Después, lo entienda que, Después lo que va a pasar con Vampiro es que tiene Muchísimo, muchísimo lore eh, La quinta edición de Vampiro eh, Es en el mundo actual, moderno, mil y pico, creo que es 15 2020, pero la historia de vampiros se remonta hasta antes del eh, Caín y todas esas cosas, así que digamos, todo el lore de aquel punto hasta este actual existe y están los manuales, hay mucha información. ¿Pero hace falta leer todo eso? No. Ahora, a la gente que le gusta vampiros, no, ¿te gustarías? puro hay un montón de información para leer sobre Vampire, lo mismo que para D&D. Así que si se encuentran en esta situación de quiero jugar este juego, pero a juego de D&D, eh, eh, pueden, ustedes pueden, denle de, de, de un poquito más de, de ganas nomás y, y empiecen a leer el manual un poco, apréndanlo y de repente se van a encontrar jugando ese juego, que le, le van a pasar de... Así que nuevo. buenas noches a todos, gracias por venir y nos vemos en el próximo stream. Chao. No.